¿Y ahora qué tocaste? Mi sogra murió antes en el terreno en un infierno. Dijeron, nos demos todos, tenemos leña para el inverno. Estoy pensando en otra vez. En Se, ya te escapó. Se, ya escapó. Dejale, te escapó, deja de ir, te vas a volver. ¿Pero no escribes? No, es coito. Hay, hay coito. Víamos que en esa historia de Dorcé había algo que nos llamaba. Hay imagen de esta rapaza suiza eh, que iba en la soa por las aldeas, eh, en aquella época, recogiendo estas músicas uh -huh. por las que seguramente no preguntara a nadie eh, antes de ir a ella por allí. La idea era proponerle que ella participase en un documental, e la intención que teníamos era mm, revisitar con ella algunos informantes alguns lugares, ela y algunos lugares, los que estuvo no ella hace 40 Que somos de aquí, que somos de vida, y por eso gastamos a medio la, 94 años para que te acordes de todas las canciones. Claro. Pero... Sí, es difícil, eh. Pues de todas las canciones, ¿no? Sí. Adiós, mi primer amor, que por ti voy suspirando, levántate. Eh? Parecía sofá. Sí. Que no somos de aquí, que somos de Bilbao, y por eso gastamos ya feo a medio lado. Este puerta de este portal está siempre abierta. Es decir, es se Sí, alas está. El poder de vivir. El aire. El ojo acopla, ¿cómo es acopla?, de que no somos de aquí, que somos de Bilbao? Y por eso gastamos chapeo a medio lado. Ah, ¿eh? Ah, y se cantamos también, la caracterizamos. Que no somos de aquí, que, que somos, somos de Bilbao. Que por sí. eso gastamos chapeo a medio lado. Chapeo a medio lado, chapeo a medio lado. Que no somos de aquí. Y no ser querido, y no ser querido. Esperar porque quien me viene, se llama tiempo perdido.